Buenas chicos, chicas, mega vídeo por el tema que estábamos hablando hoy del yo no soy ningún experto, ya lo digo, ya lo, ya lo veréis ahora, no soy ningún experto, simplemente he hecho unos cuantos cambios, vale, unos cuantos cambios de cubierta. bueno pues aquí tenemos la amiga, esta es la, la sencillita, la, la que tengo en el rodillo, vale, y, y bueno, veis, está un poco flojita, bueno, es la rueda de adelante que no se usa, en el rodillo pues no se usa, y hasta vamos a hacer un, venga, un cambio de cubierta, como lo hago yo, y bueno, si os cogéis alguna idea y os va bien, pues perfecto, vale. Si no, pues, pues nada, un vídeo más, vale. Este lo voy a poner solo para los miembros de canal, vale. Quitamos la presión, todo lo que podamos, vale. Sacamos la rosquilla, esta, bueno, hay que hacerlo luego, pero da igual, lo sacamos ya, se me ha caído, vale, bueno, sé dónde está, vale. Eh, pues venga, vamos a, tenemos dos cambiadores, dos. Es que el otro tengo uno por ahí por dónde lo tengo en, en las cosas de la bici de carretera de montaña que me dejo uno y como llevo uno en, el, en las llaves rápidas, aquellas que lleva uno un montón de utensilios, no, llaves hexagonales, llaves allen y tal, ahí ya viene un cambiador, un desmontador eh, metálico, pues enganchado así como una especie de, de, de pala, pues entonces solo me llevo uno. Para la bici Montaña me llevo uno y ya está. Entonces, uno tengo allí, otro aquí. Creo que tenía dos o tres. No, no sé si tenía dos o tres, ¿vale? Pero bueno, eh, este es el del Decalón. Este es el del Decalón sencillo. Que en realidad entra mejor. Lo que pasa es que es verdad que este es más fuerte. Pero en realidad este entra mejor, ¿vale? Al final es lo que a uno le interese, ¿vale? Bueno, pues nada. Eh, buscamos un poco el. ¿Veis? En la zona del labio le metemos esto así. ¿Vale? La patita está así y luego esta parte de aquí apoyará en la llanta. Esta es la parte que apoyará en el hierro y esta es la parte que lo tenemos. ¿Vale? Lo hacemos con cariño ¿eh? hasta que lo enganchemos. No sé si se va a apreciar. Enganchamos ahí. ¿Vale? Y tiramos para acá. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues veis que tenemos este gancho. Este gancho es para enganchar en el radio. Hay que alinearlo. Ahora no lo he alineado. Lo alineamos un poco vale para que cuando tiremos lo podamos bloquear y se quede enganchado aquí, en el radio. ¿ves? Se queda enganchado aquí, entonces ya no se te mueve, este te olvida, esta mano ya la tienes libre. vale Y hasta ahí, ¿dónde está lo complicado? Lo complicado está en meter el otro aquí, meter el otro aquí, que ahora tú intentas aquí y cuesta meterlo, bueno, este es finito y este va a entrar. no Pero es un poco eso, entonces lo que se puede hacer, que lo decía en el, en el audio, es aflojarlo un poco y cuando está un poco flojo, que no está tan fuerte, que no está tan tensado intentar meter el otro, ¿vale? Como se pueda, moverlo un poco, ¿vale? Intentar buscarle un poco el huequecillo para meter el otro. ¿Vale? Bueno, tenemos metido el otro, ¿vale? Ya tenemos los dos. Ya está. Uno lo bloqueas, te este lleva gancho igual. Uno lo bloqueas para olvidarte de él. O, o bloquearíamos este, o bloquearíamos este. Y uno, o tiras para acá, que también está bien, también pues tirar para acá y te hace mucha fuerza. O tiras para allá, es lo que a cada uno le guste más, y ya está. Y es mover hacia adelante. Lo que pasa es que siempre es lo mismo. Aquí, si puedes poner un poco de algo que resbale en esta zona que tú luego vas a intentar echar para adelante, pues va bien. Pero tienes que vigilar que las manos no se te resbalen, eso sí, que no, no llenarte tú las manos de jabón. Pero un poquito de jabón mismo, algún líquido, cualquier cosa en realidad, cualquier cosa que tengas. Como si dices, esto es un spray de limpiar pantalla. Pero cualquier cosa que humedezca, con que humedezca da igual, en realidad ni, ni que sea de como se dice, ni que sea rebaladizo ni no. Entonces aquí lo que hay que vigilar es este dedo, porque te enganchas contra los radios y te dejas un viaje aquí en los dedos. Entonces hay que andar con ojo cuando se tira para adelante. Hay que andar con ojo y hacerlo con cariño, porque ya te digo, te puedes enganchar aquí y darte un golpe contra los radios que hacen mucho daño. Por eso digo que hay que llevar guantes si puede ser. ¿Vale? Eh, ya está, este lo voy a intentar tirar para adelante. ¿Ves? Con cuidado, ya solta el otro. Vamos a bloquearlo aquí. Y ahora vamos a tirar este aunque sea para atrás. Que esto, si sale para adelante, pues ya está para adelante, si no, pues para atrás. ¿Vale? A ver. Ahí tiene que tengo posición. Y ahora es tirar con cuidado, ya te digo, tienes que vigilar porque las manos tienen mucho peligro. Las manos, hay mucho peligro de hacerse daño, ¿vale? Entonces con paciencia, aquí podríamos hacer lo mismo, mojar, va saliendo, ¿eh? pero mojar con algo, ya digo, puede ser una gotilla de jabón o algo así, vigilando que las manos las tengas bien, que no se te manchen y no te resbales con las manos. Y entonces es ir tirando... Poco a poco, ¿ves? Ahora ya tiene jabón y va mucho más suave. No es jabón, es, es líquido de limpiar pantalla, o sea, cualquier cosa que tenga agua. ¿vale? Y hasta está, ¿ves? Y ya cede. Ya sale, ya lo tenemos, ¿vale? Primera fase, que es sacarla, ¿no? Bueno. Ya teníamos. Ya os digo, a veces los desmontadores, los contrajes esos, van muy bien pero son muy duros, pero es verdad que los del tecaldón normales son más finitos y entran mejor. Al final nunca sabes qué es mejor. ¿vale? O sea, va bien un poco de todo. Ya está. Tenemos esto fuera. No tenemos que sacar las dos cubier la cubierta entera, pero os voy a enseñar cómo se saca también entera para que ¿eh? tengáis una, una ayudilla. Vale. Eh, pues si sí, tenéis que cambiar cambiar la cubierta por otra. Vale. Bueno, pues aquí sacamos la, la goma. Suponemos que está pinchada o no. Vamos a hacer un cambio de cubierta. Esto lo tiramos para atrás, aquí eh, lo sacamos para afuera, fijaros, tenemos que sacar esto, pues lo echamos para afuera para que nos quede libre y ya podamos tirar de la válvula para arriba. Ya está, ahora repararíamos lo típico, lo que ha hecho eh, lo que has hecho tú, geloyo, eh, pues nada, lo inflamos un poco, lo metemos en una pica, eso es sin desviar la montaña, claro, lo metemos en una pica y vemos dónde echa burbujas y ya está. Lo limpiamos, lijamos, ponemos parches acabó. O cambiamos la cubierta. No sé si tienes otra. Ya está. Vamos a hacer un... La cubierta, la cámara. Voy a hacer cómo, cómo se saca y cómo se pone la... la cubierta entera. ¿Vale? Ah, bueno. Bueno, ahora después lo vamos a hacer. Bueno, vamos a sacarla. ¿Vale? Tienes que intentar hacerle, no sé si se aprecia, ¿ves? Este lado está ya fuera y este es el que tenemos dentro, ¿no? Hay que intentar buscarle conseguir que aquí se vea el metal. ¿Vale? Ah, tengo aquí el micrófono, el cable. Hay que intentar, ¿ves? Ya está, ya tenemos ahí el metal. ¿Veis el metal? Pues es buscarle ¿eh? que ahí se vea el metal, entonces tiras con cuidadito y sale, si sí, aquí vemos que está muy tensado, lo que hay que procurar es que toda esta cubierta de aquí esté en la parte que decía yo del centro, que no esté pegada, que no esté eh, como se dice, sobre todo en las, de, en las que están tubelizadas, que no esté enganchada aquí en el canto, que esté destalonada de, de, de ese lado, las de mountain bike que esté destalonada, para que esté en el centro no esté en el borde enganchada, que es el borde más ancho de la rueda, entonces que esté siempre en el centro, metido ya, vale. entonces tiene menos tensión, cuando tú intentes tirar, cuando tú intentes tirar ahora, de aquí es más fácil, ves, ya está, Uy, que se me cae, vale, Vale, es un poco eso, que esté en la parte del centro de la cubierta, el labio de la cubierta, que no esté en el borde, esto en esta vez no va a variar mucho, pero en una mountain bike sí que está talonado a un lado, tenéis que destalonarlo entera siempre. ¿Vale? Y, y centrarla y todo es tira fácil vale, eso si hubiera costado un poco más, pues le hubieran metido ahí el desmontador ¿no? o algo pero no ha costado, para colocarla bueno, tienen tiene sentido de rodadura y tal, yo ahora ni lo voy a mirar ¿vale? pero tienen sentido de rodadura, pues nada, pondremos un lado ¿Vale? Está toda metida y me falta este trocito, ¿no? Bueno, pues este trocito lo vamos metiendo con cuidado. Aquí es donde suele costar. Aquí lo ideal es que tengas unos guantes para que no cueste tanto. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Ves? Fijaros, ahora tenemos que pasar todo esto para acá, ¿vale? Que es lo que cuesta. A veces pasa a mano y a veces no. Entonces aquí es donde sí que sería aconsejable que tuviera igual un poquillo de líquido, Podéis poner líquido que no sea jabón. Así no reparéis las manos, pero repara lo suficiente. ¿Entendéis? Líquido que no sea jabón. Yo digo, es que un limpia cristales mismo. Líquido limpia cristales, no hace falta esa. Y bueno... No sé si se va a apreciar. No sé si se va a apreciar, pero bueno. Se trata de ir subiendo esto poco a poco, con cariño. Y que se vaya metiendo esto. Cuando no se puede... Hay que intentarlo si se puede a mano, ya digo. Hay momentos que ceden. Y si no se puede, pues le metemos el desmontador. ¿Vale? Meterías el desmontador. Fijaros lo que falta es de aquí hasta aquí. ¿Veis el trozo? Pues sería meter el desmontador. Intentar que resbale. No así a saco porque entonces hace mucha presión. Tienes que intentar que esto resbale un poco hacia aquí. Entonces le haces como, ¿ves? Un poquito así, mira, fica fácil, ¿eh? ¿ves? Y ya lo tienes, ¿ves? Y este ya entra solo, ¿vale? Vale, entonces ya tenemos la cubierta de un lado, de un lado entera, ¿vale? Ahora le metemos la cámara, ya reparada una nueva, eso si hubiera cambiado la, ya la cubierta entera por otro modelo o algo, si no esta parte no la tendríais que hacer. Buscamos el agujero... Buscamos el agujero, ¿vale? Habría que haberla inflado antes, voy a inflarla un poco, porque si no lo hacemos mal y es cuando me metéis la bronca. O Lo que pasa es que ¿dónde tengo la mancha? hostia Bueno, da igual, porque es ca... la tengo estropeada, Tengo la otra está enganchada la bici de, de montaña, da igual. No la hincho, pero habría que hincharla, ¿vale? No la hincho, pero habría que hincharla. Pues esta goma hay que hincharla un poquito. Es que la que tengo ahí está estropeada y solo... Tengo una mancha de esas de pie y solo me hincha rosca gorda. Espera, pero lo puedo hacer. Tengo aquí un adaptador de rosca gorda. La tengo estropeada. No me preguntéis por qué. Ha salido mala y se... por dentro se ha fastidiado y no, no permite hinchar rosca fina entonces la rosca fina la hincho he a mano vale bueno, ponemos un adaptador de rosca gorda no va muy bien perfecto pero bueno sirve suele servir adaptador de rosca gorda y vamos a ver si quiere si no ya digo lo haremos sin hincharla y ya está, pero hay más peligro de pegarle un pellizco. A ver si aguanta. Sí, ya está. Ya está, ¿vale? Tiene un poquito ya de, de aire... Vamos a dejarlo cerrado para que no se me vaya a perder el aire. ¿Vale? vale, pues ahora ya tiene un poquillo de, de presión y eso lo que hace es que no se te retuerza, que cuando tú la montes aquí no te queda así. Pues si la montas vacía, te puede hacer así quedarte eh, estrangulada. ¿Vale? Quedaría como estrangulado, un giro ahí dentro de la rueda. De Entonces al hincharla evitas ese giro y luego evitas pellizcarla porque se queda como más colocada en el centro, no, no es tan fácil pellizcarla. ¿vale? pues nada, lo metemos esto a veces se vuelve a salir pero bueno, la vamos colocando lo bueno de tener la hinchada es eso que no la vamos a pellizcar y no va a estrangularse sobre todo va a entrar alineada toda toda por igual, toda por igual ¿vale? bueno, ya la tenemos más o menos un poco, a veces quiere salirse un poco. para vale, tener más o menos ya casi dentro. No está, porque esto es tan fino que no cabe muy bien la, la goma, la, la cámara. Pero bueno, más o menos está, ¿vale? A ver qué me acuerdo. Me parece que yo metía este lado primero, para nunca estar montando en el lado de la válvula. Yo metí a este lado primero para que el lado de la válvula no lo tenga luego que estar con los desmontadores justo al lado de la válvula, que es como un lado más dedicado ¿vale? Me he pasado, eh, de, de inflado, aquí está, un poco, vale, ya está, vale. vamos metiendo todo, ya digo, la válvula como la primera zona, para que luego el empame lo tengamos por el otro lado, ¿vale? A mí me gusta usar eh, marcas de goma que el monte y de monte rápido, me gusta eso, ya a veces Continental, por ejemplo, son bastante duras. ¿Vale? Esta es Continental. Eh, pues Continental de Mountain Bike, de este son bastante duras. Michelin es más blanda de montar, más cómoda, ¿vale? Vale. Pues ahora tenemos el mismo problema de siempre: que hay como una tensión aquí enorme y si metes aquí un desmontador haces una fuerza tan bestia que no, no va bien, ¿vale? Entonces hay que trabajar como más por el lado, no en el centro, hay que trabajar por el lado, no aquí. Si tú aquí le metes. Aquí tienes como una tensión tan enorme, ¿ves? Es enorme la tensión que habría aquí. Bestial, sería algo exagerado, ¿no? No puedes ceder tanto, tanto, ¿vale? Es demasiado. Eso sería intentar mover muchísimo. Partirás el desmontador y todo, y no, no podrás, ¿vale? Entonces, truquete. Por un lado, meterle algo de agua mismo, yo digo, agua lo que tengas agua o lo que tengas un poco por aquí para que esto, la llanta y tal, regale un poco, ¿vale? Eso ya va a facilitar. Ya digo, que no sea muy en no metáis aceite, que entonces se os va a dar mal, ¿vale? Metemos lo que podamos. Lo que podamos. Ya digo. Lo que buenamente se pueda. ¿Vale? Está ahí igual, pues está ahí. Bueno, lo que se pueda. Lo que hay que vigilar... Que es lo que decía también, Esta, aquí no se nota tanto, pero la mountain bike sí es que todo este labio de aquí esté lo más centrado posible, lo más en el centro posible para que haya menos tensión, ¿vale? Esté como, como en el centro de, de la llanta, ¿me entendéis? Que no esté en el borde, si podéis tenerlo más en el centro, mejor, porque hay, al final hay, hay más holgura. Que no es borde. Aquí en esta llanta prácticamente no varía, pero una mountain bike se nota. Vale. vale. Por el de aquí hay dos suertes. Una es que con las manos lo consigamos, que puede ser. Se podría conseguir, creo yo, que sí. ¿Vale? Quizás sí. Pero bueno, en realidad hay que hacerlo de la otra manera para que veáis cómo se hace, ¿vale? Pero una es que con las manos coincida que podamos ceder lo suficiente. No, no voy a jugar. A veces se consigue, pero esta es continental. Si es continental o es en la Mountain Bike, la otra marca, la famosa, la Massis, eso es durísimo, eso es una mierda. Yo no cojo Massis nunca, eso es una mierda para montarlo y para montarlo en la montaña. Entonces, nada, le usamos el... Vamos a usar el decalón pequeño. Y le metemos, pero por el lado. No le metas aquí. O sea, aquí no, hay que conformarse y poco a poco, aquí no lo partirías, aquí no vas a poder, ¿vale? Entonces tienes que ir al borde, ¿vale? Y en el borde, intentar, ahora hay que vigilar de aquí, que no se nos vaya, porque si tiras de aquí, este se va, este se iría para adelante, ¿vale? Entonces hay que intentar, poco a poco, meterle, poquito a poco, es conformarse con pequeños tramos, ¿lo veis? Este ya, pero hay que aguantarlo. Si no, este ahora y se te va hacia otra vez y se, se te abre. Poquito a poco, mira. Conformarse con poquitos tramos, ¿ves? Ya está. Podríamos intentar así, pero va a ser muy duro. ¿ves? Ahora ya entraría a mano casi. Tú ahora haces a mano y casi entra. Si no, pues otra vez desmontador. montador. Estos finos, fijaros bien que van, que son más finos, que este que es más estorbo. Que este cuesta más meterlo. ¿Ves? Mira, si este lo intentan meter, pues cuesta mucho más, porque es gordo coges uno fino y a veces los finos van bien porque, digo, entra donde el otro no entra. Bueno, mira, voy a poner a mano para que veáis que a mano casi ya entra, ¿vale? O sea, ahora a mano, ¿ves? Harías así. Se me escapa ¿no? Harías así, ¿ves? Y con un poquito, de De maña, que yo ahora le esfuerzo un poco, ya entra. Pero vamos a acabar de hacerlo con el desmontador. Pero ya entraría, ¿eh? O sea, tú ahora ya le fuerzas un poco, mira, ¿ves? Está a puntito. Yo la hago un poco más y ya la tengo a mano metida, ¿vale? pero mejor, pues con el desmontador lo cuelas, ahora ya sí que está ya prácticamente muy poquito de jugar y ya lo pueden meter a tope. Pero, a ver qué entre, que está duro, eh, tío, ¿eh? Ahí, venimos un poco al borde, ya digo, hace menos presión intentarlo aquí en el borde que intentarlo en medio, y ya está, ya la tienes, ¿vale? Y ya está, no es que sea gran cosa ni gran mecánica, pero bueno, Funciona así. El error que hay es intentar que cuando tienes de aquí hasta aquí, meterte en medio. Ese es el error. O sea, tú cuando tienes abierto desde de aquí hasta aquí, no intentes cerrarla desde en medio, porque hay mucha distancia. Tienes que hacer el bordecito. Un lado lo bloqueas con la mano, o de alguna manera lo, lo bloqueas para que no se te vuelva a abrir, y entonces vas trocito a trocito hasta que llegas al centro. Nunca empezar del centro directamente para afuera. ¿vale? Ya está. Si todo va bien, pues no hemos pellizcado nada. Ahora hincharemos la rueda y ya está, ¿vale? Y para desmontar de nuevo, para que... ¿Dónde lo he dejado aquí? Desmontar de nuevo, pues nada. Cogerías con cuidado. Meterías el desmontador. Con cariño. ¿eh? Le abrirías un poco. Bloquearías. Esto, ya digo, cuesta meterlos. Voy a hacerlo al revés, porque esto cuesta meterlos ¿ves? por ejemplo ahora antes no podía meterlo ¿qué he hecho? que antes de tirar de este y hacer tanta tensión meto el otro también ¿ves? yo ya dejo el otro también preparado ¿ves? para que lo enganche ¿vale? y ahora ya tiro ¿Vale? ya el otro ya lo tengo enganchado tiro uno lo bloqueo ¿vale? ¿vale? Lo bloqueo ahí con, el, ahí con el radio. ¿Vale? Y este ya me olvido. Y ahora, poco a poco, ya te digo, que puedes echarme un poco de spray. Soy si pesado. Ya lo sabes. Pero si puedes echar un poco de spray para que empiece a resbalar, no te tiras para adelante. ¿Ves? Y ya está. Ya lo tienes. Y eso sí hay que vigilar porque las manos... Te metes un viaje con los rayos, que flipas. Y ¿eh? ya está. Y ahora este tiraremos poco a poco. ¿eh? Y ya está. Y otra vez volveríamos a lo mismo. Desmontada. ¿vale? La montamos de nuevo. Nos acercamos con la mano. Todo lo que podamos ver. ¿eh? Aquí está duro porque no repara. ¿Vale? Aquí está más reparido que le metes el spray. Llegas otra vez de nuevo. Llegas a donde has podido. Hemos podido hasta aquí a mano. Bueno, pues hasta aquí. Metemos otra vez el desmontador. En un borde, no aquí. Bloqueamos con la mano este para que no se nos desmonte más. ¿Vale? Y vamos entrando. No quiero pillarla. Vamos entrando poco a poco. No sé si he tocado o no. Creo que no. no. No sé si he tocado. No, no. Digo, a ver si he tocado la cámara. A ver si he tocado la cámara. Va, pues ya está. En principio, así ya casi entra. Si no, pues nada, vuelves otra vez. Con cariño. Lo pones otra vez en el borde, no en el centro. Y otra vez, y ya está. ¿Vale? Ahí está todo el truco. Todo el truco está en no trabajar en el borde, en el centro. Trabajar en el borde y ya está. ¿Vale? Pues listo. No sé si ha valido de algo, pero bueno, eh, para entretenerse sea. Hasta luego, un saludo.